Muy bien, amigos, te entiendo en vivo y en directo desde Vinoteca México en esta caravana 2021. Primera caravana, señoras y señores, qué felices y qué contentos estamos. Y uno de nuestros grandes patrocinadores Vinoteca México, Jesús. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta caravana, acompañados de BMW, Honda, Comoto, Ford, Vallarta Fitness y por supuesto, marcas participantes. Jesús, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la visita y pues aquí estamos, haciendo ruido, ¿no? Para que nos conozcan, quienes no nos conocen y pues muchas gracias por la visita. Así es, amigos, nos da muchísimo gusto poder compartir con Vinoteca México. Estamos en el mes de abril y hay promociones, ¿verdad? Así es Elizabeth, más las que se van a sumar la siguiente semana y a fin de mes. Ahorita tenemos varias promociones, hasta un 15% de descuento eh, y 20% de descuento en algunos vinos seleccionados principalmente vinos de mesa y vinos de cava, en, en especial vinos franceses y españoles. Wow, una muy buena oportunidad amigos Vinoteca México, amigos automovilistas, vamos a mostrar a los amigos automovilistas que hoy nos acompañan y que además están recibiendo un kit de regalo de Radio Switch con promociones, con descuentos, no es publicidad, son regalos, revisen bien porque tienen cupones con promociones y regalos especiales para todos ustedes y nos está acompañando a nuestros amigos de Honda como también puro galán vino hoy a ver chicos fui, fui. se van a chiflar muchachas los muchachos no, ¿eh? Bueno, aquí está Vallarta Fitness, muchachos, se ¿eh? vale chiflar. Vallarta Fitness presente. Y bueno, la verdad es que estamos contentos que Vinoteca México nos recibe. Ya hace calorcito, ya se siente como más verano que primavera. Y un rico cóctel con Vinoteca México, la verdad es que va a estar delicioso. Vengan porque además de precios accesibles, tienen asesores especializados que les van a estar brindando información sobre maridaje combinación con platina también nos han orientado muchísimo Vinoteca México con el tema de cómo preparar deliciosos cócteles para el amor se viene el día de las madres el día del niño bueno a ellos no les damos alcohol pero pero los papás necesitan desestresarse entonces a los papás sí les vamos a dar unos cuantos licores entonces las promociones ahorita están así como las mencionas hasta el 18 de abril tenemos una promoción, ¿verdad? Así es, y también se van a activar otras la siguiente semana, y sumado esto también a la venta nocturna que tenemos como cada mes, el último miércoles de cada mes, en este mes de abril, pues toca el 28 de abril, eh, vamos a tener grandes promociones, ya hasta un 25% de descuento, y bueno, como lo mencionas Elizabeth, eh, nosotros con todo gusto los podemos asesorar, a, eh, orientar, con el tema tanto de vinos y licores, incluso el maridaje, pues recordar que también manejamos producto Licatesen, que va muy de la mano a todo el producto que manejamos de alcohol. ¿no? Así es, Vinoteca México, la verdad que uh, están siempre a la vanguardia, además tienen productos delicatecen, tienen también este, pues vinos internacionales. Y bueno, para, para quemar las calorías, ya saben, Vallarta Fitness presente con promociones. No recuerdan las promociones? Jesús, no te retires aquí, quédate con nosotros, por favor. ¿Cuáles son las promociones Vallarta Fitness ¿Qué tiene este mes? Ahorita tenemos el 50% de descuento en inscripción. Entonces pueden ir a su día de prueba para que se enamoren del gimnasio. Uh, con esta representante, claro que sí. Y vamos a invitar a los chicos de Ford, Ford Placencia, que vengan por acá, como ven. Platicamos de una vez con ustedes De las promociones o les seguimos ¿Cómo ven? Vamos al malecón Vámonos Jesús al malecón Vámonos, Vinoteca México Nos acompaña en esta eh, Caravana 2021, muchísimas gracias Y vamos a seguir platicando Porque de aquí vamos al malecón Y luego también vamos a estar en Pitillar Y vamos a estar entregando regalos y promociones La verdad que muy agradecida con las marcas Participantes el día de hoy Nos despedimos a través de Radio Switch Desde Vinoteca México, Jesús algo que falte por agradecer pues que nos visiten, nos conozcan y se den la oportunidad de conocer sabores nuevos. Así es, venga de ahí, vámonos, Caravana 2021 Radio Switch. Usted se pregunta dónde nos encuentran, es Facebook Live en Facebook, ahí nos pueden encontrar en YouTube también. Y es un canal 100% propositivo, propositivo, información propositiva. Nos despedimos a través de Radio Switch desde Vinoteca México. Y hacemos un paleo para mostrar.